Angelitos quieren llegar hacia el abrazarnos de una nos mirará y su amor será eterno desde allí tú velarás y por mamá y por papá. Pasaron casi siete años de tu partida Y el dolor sigue intacto Cielo.